De noticias. Gerardi, prepare el micrófono porque se viene un karaoke con este informe. Ah, qué bien. Que es de nuestro compañero Rodi Gravina, <risa> pero que Sofía Fernández nos va a presentar. Ah, yo voy a presentar, sí, bueno. porque es, <risa> A ver, ¿quién no las tiene en la memoria las canciones de los No todas. No, yo te puedo asegurar que sí. ya estuve viendo este informe que ha preparado nuestro queridísimo uh -huh. Rodi Gravina, en donde hay algunas que yo decía, ah, ¿Te acordás de esa canción? Bueno, no? Hay algunas que uno no las tiene espere, en la memoria. Espere, quiero el primero ver con Chabel bueno, y después quiero escucharla ustedes. Bueno. No va vale la Italia 90. No, no, no vale Italia eso. 90. No, no, no. Noches Mágicas. ¿Cuál le gusta? A mí me gusta la de Argentina 98, ¿Qué eh, 78, pero saquemos todo. Ahí está. No sé, porque tenemos ese, ese recuerdo todavía de, de la canción, de la sonoridad era un niño, social, era un niño, sonó mucho tiempo después y además tiene que ver con el campeonato mundial, Bien. uno fue entendiendo después con el, con el tiempo cuánto había de, de contexto y demás, pero sí, no importa. Pero saquemos eso. Si estamos sacamos hablando de, de la Italia canción. 90, sí. me parece que tengo esa sonoridad muy en el corazón. Mira, algo que se armó debate no la Mendoza esta uh -huh. mañana, que hablábamos del significado que nos generan algunas canciones mundialistas, sí, como claro. por ejemplo la del 90, algo que siempre eh, no sé, suena y a, a quién no se le eriza la piel o es una claro. canción que no se genera eh, una energía especial. Y la del 78, más allá de que también es como un poco épica, mística, la... Uh -huh. la, la es bien marchita, la, te sí, dice, bien marchita. Mar, sí. Eso. Pero también tiene que ver con el contexto ¿no? Sí, en el, el cual supuesto. estábamos viviendo, eh, en la historia misma uh -huh. de nuestro país, y también tienen que ver con eso las canciones. A mí me pasa, y lo dijimos el otro día, con la canción de Alfredo Casero, con Shimauta, que sí. es de esa época que yo asocio con un momento triste, Ajá. 2002, pero no era canción mundialista. Nosotros la Nosotros acuñamos, claro. Sí. Bueno, las que sí son mundialistas son todas las que integran este informe, Sofi. Bueno, ya dijimos con qué Una tiene que Una que nadie se acuerda y va a salir en el informe es la de Plácido Domingo, mira. ¿Plácido? A ver. A ver. Ah. Llega un nuevo mundial. Llega Qatar 2022. Con el evento deportivo también llegan canciones y llegan artistas. Canciones mundiales son muchas sin duda una de las más reconocidas es la canción de italia 90 un estate italiana un verano italiano Y por supuesto, este mundial viene con alegría, con una canción que dice Haya, Haya. Y tal vez la alegría sea contagiosa y las canciones muy parecidas. Voces de excelencia han pasado por todos los mundiales. Pero en el 2006, Il vivo junto a Tony Braxton hicieron historia. Y en 1994, tres grandes, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carrera, dejaron la vara muy, pero muy alta. A la sensualidad del puertorriqueño con la Copa de la Vida. Tú y Shakira al volvió a Brasil, en este caso, para cantar La La La. Pero los argentinos en el mismo mundial hicimos nuestra propia canción, casi, casi, casi oficial. particular para los argentinos es el mundial 78 con música compuesta por el gran ennio Morricone deja la impronta que queda en la historia y en el corazón de todos los argentinos Qué, qué, lindo, qué, tío, tío, santo. qué lindo informe ¿eh? de nuestro sí, compañero Rodi. Es muy espectacular. Bien, es muy Rectifico. Lindo. Creo que después de la Italia 90 me gusta la de Ricky Martín. Ah, sí. sí eh, la Copa ahí. de la Vida. A la mí Waka no Me gusta Huaca. Ah, Waka también. Sí, tiene toda la era a Aparte la... Era. era como la Yo Escucho el y me imagino a los alemanes entrando por los dos costados. Uno, dos, tres, cuatro goles. Un sábado a la mañana. Lleve los alemanes a que los Había otra de Sudáfrica, ¿eh? Ojo, si la puede buscar el zunidista que se se llamaba Waving Flag Ah, era buena Waving Flag Si la, la pueden buscar no antes de cambiar el tema Cuando la escuchen El chico se llama Canaan K, apóstrofo, Canaan. No me acuerdo de eso Si sí, la tenemos, buena. les va a despertar recuerdos De ese mundial sí, 2010 muy buena también, este, Después bueno hubo otras Y Livo no me acordaba Yo tampoco Y la de los tenores tampoco me acordaba, ganas, acordaba. No, esa es la del Divo Es muy es. romántica, no es para un Mundial para mí. Ojo, acá se dio algo que no sé si se había pasado antes La canción del Mundial la hace un, un grupo italiano El Mundial lo gana Italia Fíjate vos, no había ocurrido Nunca han hecho los argentinos una canción mundialista Tienes razón Podrían ser los palmeras, mira te... <risa> ser? Bueno, sí, podrían ser los ¿Podrían palmeras ser ¿Quién, los pal... ¿Quién más no sé argentino seguir? que ¿Quién otro? ¿Un, un folclorista sí Escucha, ¿la tenés? Ponele esta es la que tengo, sí. Sofía. A ver. a ver si te suena. Esta es Waving Flag. Sí, bien del 2010. Sí. No me Muy buena canción. Bien, te ¿No? Ah, ahora sí. Sí, ahora sonó sí. un montón. Bien, esto también me hace para bueno, los cuatro goles de Alemania. Y seguramente que en casa deben estar pensando a mí me gusta esta, a mí me gusta la otra y coincidir con nosotros o no.